eso será un teatro, o, o, pues yo creo que un yo carro. Yo para mí, para mí, creo que un sonido, un Ay. sonido. Yo creo que ese, ese, ese, una, ese carro, eso que hicieron ahí, eso es como una réplica o algo, porque es que yo sé que el carro del Alfa, un Bugatti, no va a estar a lo, a lo loco ahí tirado en una esquina, ¿no? Eso tiene que tener un sitio tranquilo, resguardado, donde nadie lo toque, porque son unos millones en juego que hay ahí. Eso es un montón, eso para mí es un montaje Hola, hola, el alfa, hola, que y saludos a todos. Lugar, ¿Se oye bien? Canción, eh, que la calle fuego Botafuego, y, y duraron una semana diciendo que era el carro, de verdad. Y fue una, una, una. Y ya la alfa sabe decir, el alfa sabe, de eso, el alfa sabe que es más carro <ríe> y hace ese teatro. Hola, hola, hola, y saludos a todos. Saludos, Muy saludos, Villalona! Mira, pero para hacer un sonido tuvieron... ¿No vale la pena gastar tanto dinero para hacer un sonido? No, no puede... Ellos hacen, porque ellos hacen réplica. Porque está bien... Porque ellos hacen réplica? Hacen réplica, réplica Vialona, de esos vehículos. Fibra de, con fibra de cristal. Usted no vio el no, video... de aún la aún calle Botafogo con no, no... Sí, un pero... Sí. Ellos han ido... No Apagan a grazo, todo el mundo. ¿De qué está se está hablando? Se está ganando su cuarto. Sí, pero ¿de qué se está hablando ahora mismo? De más... De más... Porque ya, ya ahora mismo se apagaron los premios, porque ya hablamos de los premios, estábamos hablando eso. No, así mismo es, claro. ¿no? Y la canción que sacó Rochi también está apagada ¿Está apagada ya con eso? Con eso, ya lo apagó. ¿No entiendes? Hay réplica, hay réplica. ¿Qué pasó? ¡Ey! Sí. <risa> ¿Cuándo es que está mirando Amable? <risa> <se le> <risa> <para allá. risa> no, pues bien. Para mí, es un sonido, pienso yo. Sí. Claro. Si no es un sonido, tiene problemas Tiene problema, porque los daños de ese carro son caros. ¿no? eso. Yo creo que el Bugatti no va a estar en una zona donde una no, gente lo pueda quemar. Y el que artista. lo haga, ese, ese Bugatti tiene que tener un parqueo con un guach, guachimán ahí ya, vigilándolo las 24 horas. Y si le pasa sí, algo, no. guachimán, usted Ey, es culpable de eso. Donde vive un artista sí, en Miami, no le no, puede llegar a no no, no, no, no creo eso. No. Hay mucha Miami que, Miami que los tiros si yo yo creo que fue cierto, ¿sabes por qué? Porque de una vez llegó sí, la policía, sí. la policía. Sí, sí, sí, eso sí. pero eso no, eso tiene que ser una réplica ese carro. Y, y, y, y, o un carro y, y, y, que lo están reparando y, en la en la van y en ese sonido. Ese caso de de, de de los disparos ahí no se ha aclarado todavía, pero no se sabe. Eso está raro. Puede ser que el Alfa fue a cambiarle el, el aceite al carro y vio ese carro ahí igualito el de o sea que hay muchos carros abandonados así, y lo están arreglando y solo vamos a hacer una vaina y grabo a Brulín con ese chofán. No, no claro, que en esa premiación, todos esos artistas, ese carro tenía no a estar solo así, por amor al arte. Esto era no algo va a estar, que tenía planeado. Solo, no va a estar ahí, solo, solo después. Así, así por así. No, ahora, no, no. Pero ahora yo sé que la Alfa tuvo una presentación ayer en los premios, ¿verdad? Sí, sí y con no becky fue mal? En esa ¿Andaba con David y Sí. con David Ortiz andaba que ¿eh? dijo que eran premios los nuestros pero bueno <risa> David David y el puso un huevo David y el sí, pero, no que eso es así no la gente está diciendo eh, en las redes sociales en el WhatsApp que cómo puede ser aquí me escribió un muchacho Manuel que cómo puede ser un sonido como ellos lo saben hacer como ellos lo saben hacer ¿De es, el, es amable quién es el equipo de eh, del alfa ya yo le dije un ejemplo señor contenido que no, yo le dije un ejemplo eso cuando viene a ver estaba cambiándole algo el carro y, y miró ese que estaba al lado porque hay varios ahí hay uno que no se some... confundió hay, hay ahí tiene al lado del que está quemado hay otro que está tapado con una lona y otro Bugatti rojo o sea que ahí hay Exacto. varios Exactamente. ahí hay Además varios Eso que cuando viene a ver está reparado Hello, buenas buenas neto mi bueno. hermano Julio César qué caliente está Julio César en este programa Bendiciones de Dios para usted Y lo demás, Camila ah, amén. y el otro chico amén, gracias. amén, a la gitana Felicidades como motivo de Día del Padre Gracias Dios mío Oye, el, el domingo es Día del Padre y a la vez Felicidades porque tú conseguiste tu visa Que va para los Estados Unidos Gracias, gracias hermano Tú mencionaste, oye El teléfono está mal conectado No lo están cogiendo yo estoy llamando desde que empezó el programa. Tiene gaso, Bendiciones gaso. yo para ti. Gasol, y oye, el culpable Gasol de eso, ¿yo? Dile a Gasol que yo le dije gasolina, que le tengo sorpresa para esta semana a usted. ¡Ay! Payaso, si Dios quiere. No, lo esperamos aquí, lo esperamos aquí. ¿Claro? Bendiciones para toda su familia que siempre están activos. Desde Pimentel, Julio César. Una tortica buena que trae Julio César. Hola. ¿no? Ay, ¡Venga pronto! <ríe>